Soy Feria Dichomo de, de la cooperativa Cambiamo y he sido invitada a ser mentora en la Media Lab para esta segunda edición de Madrid de Escucha eh, orientada a la movilidad. Y he sido mentora en concreto de dos proyectos que tienen que ver con la movilidad del cuidado, eh, la, movilidad, eh, la, la perspectiva de género en la movilidad. Uno sobre el, um, el aspecto securitario en, uh, en las calles, las calles son nuestras la noche también, y otro más sobre la, la movilidad de la... Del, ...de las personas mayores eh, en la bicicleta, bici sin edad. La experiencia ha sido muy, muy interesante, al principio estaba un poco eh, eh, titubante... ...no sabía exactamente si al final seis días eran suficientes para poder... ...alcanzar algunos resultados y al final creo que sí, en los primeros tres días han sido más de conocimiento, de, eh, el, de lanzamiento de la iniciativa... ...de recogida de las necesidades de, la, de los promotores, de los colaboradores de crear más equipo y crear también uh, la, los presupuestos para, eh, para el prototipado y los últimos tres días muchos más relajados, ya con um, una muy buena energía, eso siempre, pero los últimos tres días con uh, más volcados a resultados y también uh, con uh, más eh, eh, personas que han venido de la, del Ayuntamiento, de los espacios de igualdad, de la um, del, para el, el proyecto sobre la de perspectiva de género y para el proyecto de sin edad... más del del voluntariado, de la Iniciativa de Madrid de los Cuidados y um, la, de, la soledad no deseada. Y creo que el, los promotores se llevan a casa una, una experiencia muy, muy bonita y también con perspectiva de poderla, eh, poder hacer un, crear un canal directo con los interlocutores de lo que necesiten, que sea el ayuntamiento o también otros.